Claro, ¿no? Claro, bueno ciudadanos. Señores, otra información y es rumores de guerra entre Rochi y Santiago Matías. El exponente de música urbana Rochi RD le entró duro a Santiago Matías, donde se quejó del poco apoyo que ha recibido hacia él, del locutor y promotor artístico, expresando que su lealtad es mayor al alfa que a cualquier otra persona. Aunque, según dijo, tampoco es obligado destacar que su canción es número uno en varios países de Latinoamérica y España. Ha mostrado que está muy dolido y que se mantiene en la enemistad entre ambos. Santiago Matías respondió a una publicación y luego le respondió diciendo que vaya a donde Luis y mi podrán a desahogarse. Cógelo ahí. Eso ¿Eh? fue muy programado. No negocio de, de los Meñalo se hacen así. Claro, claro. Fabrica, IFA, ¿no? sí, claro ¿no? Y y a Lofo que lo de Nice ahora y tú supiste. Ahora, y no, no, no. es que era que a los foques es parte del equipo de Santiago Matías. o de de de, de, de, la, de la Alfa, Estoy perdón. Que el nivel que lleva ya esa no no, no, no. Mira, Ro Rochi, mira eh, Rochi tiene su talento. Rochi tiene que ser internacional igualito que cualquiera porque tiene su talento. Tiene que enfocarse en su persona. Mira, te voy a hacer eh, eh, esto, te voy a hacer una anécdota mía. Cuando yo empecé en las redes, eh, porque el carisma mío fue despertando, tú sabes, y yo quería ser... Eh, todavía no he llegado a donde voy a ser Con la ayuda de Dios Pero siempre quise en las redes Y yo le hacía mucho caso A los comentarios negativos Me fajaba a discutir empezaba ah, a discutir Y Génesis Me dijo una vez Si te lleva los comentarios Que tú ves en contra tuya Vas a salir a buscar con una pistola a esa gente Y lo va a matar Cuando tú lo veas y así es, ¿eh? hacen a mí me hacen mi comentario negativo y yo me hago de cuenta que no lo veo. Y así Rochi tiene que olvidarse de a los de cualquiera, de Longuito ese que anda con él ahí, de ese loco. No sabe qué es, siembro macho. ¿Cómo así, ¿Tú entiendes? No, que la realidad. Tiene que enfocarse Rochi y Rden lo de él internacionalmente. Eso hace... Cuidado, cuidado. Señores, con esta información llegamos al final. Llegamos al final de este programa. Esto es el lunes de nuevo a las 4 por el 10. Sígueme NetoFlow56 en Instagram. Telenor.com.do Si usted quiere ver este programa cuantas veces usted quiera. Ahí nosotros lo colocamos. Telenor.com.do El portal más duro. Sígueme. Hasta, ma hasta el lunes, Villalona. ¡Ah, hasta el lunes! ¡El kililín, el kililín! Señores. hasta